...de las presentaciones del, del día, eh, ya no es de uno de los proyectos financiados por la cátedra, sino eh, de un grupo eh, al que me he invitado y el grupo de la Universidad de Juan Carlos de Madrid para que nos cuenten un poco también eh, pues el tipo de cosas que están trabajando ahora mismo y el trabajo que iniciamos años atrás y concretamente nos van a presentar pues, eh, el trabajo que llevan realizando los últimos años eh, con la Fundación 100 para la aplicación de robots eh, móviles, completamente de humanoides, el eh, humanoide que estaba por ahí, el, el Nao, ahora estará por aquí, eh, en la rehabilitación del, del Alcey. Bueno, pues, eh, los que van a hacer la presentación son el doctor Gemaria Cañas, el doctor Martín Rico, y con ellos os dejo la presentación. ¿Me Gracias, Concreta que utilizamos nosotros, que es el robot humanoide que, que veis ahí, es que tenéis. Y describiremos ya con más detalle cómo lo utilizamos para ayudar en la terapia de enfermedades. Y luego recapitulamos las conclusiones principales de. Bueno, pues por empezar a situar el problema, yo voy a hablar de robots, pero no de robots de las películas, de los es que hay aquí a la izquierda. Eso en el fondo es un trozo de jalata y dentro hay un actor. Eso pues es mentira, yo no voy a hablar de eso. Tampoco os voy a hablar de un robot, otro ámbito de la robótica que es pues, robótica de investigación, o robótica más o menos algoritmos y demás. Eso no os voy a contar, que soy ilustra un robot del medio, por ejemplo, es un robot de una universidad americana. Hoy voy a hablar de robótica real, de usos reales. Entonces, esa foto que tenéis a la derecha es un ejemplo. Y esa foto es de la semana pasada que fui a MediaMarket y saqué una foto que son robots de verdad que hacen cosas útiles para las personas. En ese caso, aspirar el polvo de, del suelo. pues Ya no, no hay un único robot que hace eso. Tenemos un conjunto de fabricantes que han hecho distintos robots para aspirar el suelo. Que tiene su y por situarnos robótica real, que resuelve utilidades de las personas. La robótica se emplea en muchísimos ámbitos. Aquí hay un conjunto de ellos. Voy a ilustrar algunos unos puntos. Sencillos. El primero, el, el, si queréis el histórico, es los robots en las factorías de coches. Si os vais a la, a la Citroën, a la Peugeot, lo que ensambla las piezas de los coches son brazos robotizados. Que mueven las piezas de un lado para otro, las sueldan, incluso las pintan. No hay una persona que lo haga. Hay un robot que lo hace y ese robot lo ha programado alguien, lo ha construido alguien. Entonces es un ejemplo de utilidad de, de, de robot de utilidad Otro ejemplo que, eh, que me gusta mucho. Eh, porque no, eh, no nos espera es la utilización de robots en el envasado de alimentos por ejemplo no sé si os gustan las magdalenas o las salchichas pero con un poco de suerte el paquete de salchichas que compréis en el supermercado no lo ha tocado ninguna persona sino que han sido robots como estos que veis aquí los que se encargan de embalar de nuevo estos robots los ha construido alguien y los ha programado alguien es otro ejemplo de utilidad hoy día de los robots un ejemplo muy curioso es este, que hay magdalenas de chocolate y normales y cuando vas al supermercado tú quieres tenerlo como si fuera un tablero ajedrez. Las blancas en diagonal y, la, y las negras no. en otro. Pues de esto, de poner las magdalenas en envases, se encarga algún sistema robotizado como este que vemos aquí. La cinta de, de abajo es por donde va saliendo y por donde las madalenas vienen es por la cinta de arriba. Entonces hay un brazo robotizado, que es este que veis aquí, que está guiado por una cámara y es el que mueve las madalenas de un lado para Otros ejemplos de eh, usos de es la robótica, pues la robótica del espacio, la NASA lo que manda a Marte son, son robotitos. Últimamente también se utilizan robots en entornos médicos. No sé si conocéis el robot Da Vinci que ayuda a operaciones de cirugía para hacerlas mínimamente invasivas. Si te van a operar de una cadera o a tu madre la van a operar de una cadera, normalmente ahora en los centros más avanzados tienes un robot que ayuda al cirujano a que la incisión sea mínima, con lo cual el tiempo de recuperación es um, mucho más corto. Te recuperas. te ¿no? Bueno, en este contexto pues, vamos a recapitular un poco qué es un robot. En el fondo un robot es un ordenador, un ordenador a que se le han conectado sensores para medir la realidad por sea, alguna cosa, y actuadores pues, que le dotan de capacidad de movimiento pues, por el estilo. Esa es la parte hardware, lo que puedes tocar del robot. Pero no es todo. Para que un robot realmente sea útil hay que programarlo. Tiene software. Lo habrá programado algún ingeniero informático, industrial, teléfono, lo que sea. Pero hay que programarlo. El software es donde reside la inteligencia y la funcionalidad. Vale, eso en cuanto a la primera parte del tema, que tiene que ver con pues si es robótica en, en usos terapéuticos de Alzheimer. Ya hemos hablado de los robots y ahora voy a hablar de la, de la enfermedad de Alzheimer. que bueno, El contexto ahí yo creo que lo tenemos prácticamente todos. Es, una, es un tipo de demencia, neurodegenerativa de, de y el impacto que tiene en la población es relativamente alto. Más o menos, para que os hagáis una idea, más del 20% de los españoles mayores de 80 años padece Alzheimer. Y antes de los 80 años también. En total en España hay más o menos unos 200.000 eh, pacientes de ansiedad. ¿En qué consiste esta enfermedad? Porque básicamente los primeros síntomas son que te desorientas y luego también déficits de memoria. Entonces, empiezas a perder memoria de corto plazo, empiezas a no reconocer a, a tus familiares y cosas por el estilo. Esta enfermedad es irreversible a día de hoy. No se comprenden muy bien los mecanismos por los que se genera y por los que avanza. Pero la buena noticia es que su desarrollo se puede ralentizar. Si te han apreciado los síntomas, con determinadas terapias puedes ralentizar ese progreso y tener calidad de vida durante, durante más años. ¿Cuál es la terapia habitual para combatir esta enfermedad? Estimulación cognitiva. Si consiste en que se te está yendo la memoria, pues hay técnicas pues, con terapeutas que te van haciendo, pues, excel, por ejemplo, hablar, cantar, todo ese tipo de cosas, reconocer a personas y eso ralentiza el progreso de esta enfermedad. Vale, pues la idea fundamental es juntar estos dos ámbitos, es utilizar dentro de las terapias de Alzheimer robots como herramienta. Es un, no deja de ser una herramienta para ayudar, no, no se trata de sustituir a nadie, se trata de ayudar a que la terapia sea más efectiva. Entonces para ello contamos con este robot que veis ahí, es un humanoide, unos 55 centímetros de alto, y como todo robot tiene sensores, actuadores y un ordenador. El ordenador está en la cabeza, es un ordenador normal pues normal, como que podría estar aquí mismo en el portátil y luego tiene sensores interesantes tiene eh, dos cámaras para ver lo que, lo que tiene delante tiene también micrófonos para oír y en cuanto a la parte de actuadores tiene motores en cada una de sus articulaciones que le permite mover los brazos, las piernas y altavoces de hecho estas capacidades son las que luego se aprovechan en las terapias por ejemplo lo vamos a ver cantando o haciendo ejercicio y una cosa interesante, ese ordenador que está ahí dentro se puede conectar a Internet de modo inalámbrico. Ahora mismo, si, si, pudiéramos, si quisiera ejecutar aquí un programita, el programita de aquí y el programita de dentro se pueden conectar. Bien, como os presenté antes, el robot es inteligente porque tiene un software inteligente y hay que programarlo. Bueno, pues esta transparencia refleja un poco la infraestructura de programación de cómo escribimos nosotros las aplicaciones para que el robot sea útil en, en la terapia. Es una máquina con Linux, es el sistema operativo y nuestras aplicaciones están en c -Mac. El fabricante lo vende con un software que se llama Naoki y es el que permite a nuestros programas acceder a los sensores como la cámara o el micrófono. Sobre ese entorno nosotros nos hemos construido una plataforma que se llama Vita, que agiliza, facilita la programación de aplicaciones concretas. Eso ya vamos también. Una cosa. Bien, vale, pues ya hemos escrito un poco más la plataforma de, de robótica con la que luego estamos trabajando y ahora os cuento un poco algo de desarrollo histórico de cómo surgió esto. Bueno, pues en el centro de de la Fundación Reina Sofía, que está en Madrid, teniendo algún tipo de experiencia con este robot que veis aquí. Eso que veis que parece un peluche, en el fondo es un robot un robot que pues, orienta la cabeza, tal, es sensible al tacto y demás. Si tiene pinta de foca, no es casualidad. Es para que sea muy amigable, para que no se suponga una barrera. Entonces no le des a una persona una maquineta. No, pues no, no. es una foca, es un juguete. ¿vale? Entonces, es mucho más eh, fácil de interactuar con él. Habían hecho algunos experimentos con este tipo de, de robots, que también en Japón y en Estados Unidos se han probado, y lo que querían era probar, eh, tantear con otro tipo de robots más dinámico. Hicimos una primera prueba les Aquella... pues, sí. pues probamos con un robot con el que trabajamos nosotros, que es un robot perrito, este que veis aquí. ¿Vale? Es un robot aibo con forma de perrito. Hicimos una primera prueba tentativa y ahí lo que queríamos ver era básicamente si causaba rechazo en las personas. Y la prueba fue muy positiva, no solo no causaba retraso, re, eh, rechazo sino que eh, los viejitos en fin, ya se animaban, y empezaban a acariciarle pues, con perrito real y demás un vídeo que de ese día, para que os hagáis una idea de cómo, cómo lo usamos en esa, en esa prueba. Esta es una sesión típica de terapia. Entonces, eh, hay un terapeuta profesional que es la que tiene la bata y luego un conjunto de pacientes eh, pues que están ahí y la, la terapeuta va interactuando con ellos. Bueno, pues llegamos ahí al robot estaba ahí haciendo sus cosas, que si siguiendo un hueso una pelota. Y se lo enseñaba, a, se nos enseñaba a, los, a los pacientes. Como enseguida empieza a acariciarle, le toca eh, la cabeza y demás. Pues el robot hacía alguna monada que si fijarle, que si habla a las personas, ¿no? buscando su hueso. Pues el resultado de esta prueba fue muy positivo. No causaba rechazo entre los pacientes. Entonces, animados por este resultado, lanzamos eh, otro robot diferente, que era más completo, que es el que os he mencionado antes. Y ahí nos lanzamos ya un ensayo clínico más serio, pues con un, una cantidad de pacientes relevante para poder establecer eh, conclusiones significativas, pues ayudan o no ayudan. Entonces, eh, estoy, hemos estado, se ha estado utilizando este robot con nuestro programa durante tres meses, con un grupo de pacientes moderados, con dos sesiones a la semana y los terapeutas se apoyaban en nuestro robot para hacer determinados tipos de sesiones. Que son las que ahora mi compañero. Pues de psicoterapia, de, de vale, vale. Aquí está el eh, Bueno, eh, ya mi compañero os ha comentado un poquito lo que estamos haciendo. Eh, ya os ha comentado que está eh, de lo que trabajamos, en robótica, en particular robótica móvil. Y realmente el inicio con los robots y con la robótica móvil se remonta hace mucho tiempo. Era cuando Vicente estaba con nosotros en nuestra universidad y participábamos, todavía seguimos participando, en campeonatos de fútbol robótico. En el que pequeños equipos de perritos jugaban uno contra otro intentando meter goles. Eso evolucionó a utilizar los NAV. Participamos nosotros, tenemos un equipo de fútbol, de robots, en los que van los robots por ahí, se ponen a marcar goles y la verdad es que está muy divertido. Pero mmm, lo divertido no es lo que nos llama, lo, nos llama a la investigación en robótica. Entonces eh, esa plataforma es muy interesante para probar algoritmos de robótica, para eh, desarrollar cosas de navegación, localización, todo este tipo de cosas que nos gusta tanto a los científicos. Pero faltaba una pata. La pata era que todo esto que estábamos desarrollando, toda esta tecnología informática, tecnología robótica que nosotros desarrollábamos ahí, que eso revertiera de alguna manera en la sociedad. Entonces, como se ha comentado José María, esa pata que nos faltaba fue la aplicación de estos robots en un bien social. Ese bien era aplicarlo en terapias de enfermos de aceite. El objetivo de estas terapias eh, no es rehabilitar a una persona, porque esta enfermedad cual, tiene la complejidad de que pues, la persona va cada vez a más. Es sobre todo personas que en su grado de, de enfermedad eh, puedan ser estimuladas de alguna manera en la primera fase de la, del experimento ya lo comentó José María era ver si realmente el robot era aceptado eso funcionó y ahora la segunda parte es desarrollar un conjunto de sesiones para ver si se podía captar la atención de estos enfermos para que os hagáis una idea muchos enfermos de estos no reaccionan a una terapia normal se pone el terapeuta a jugar con ellos a hacerles ejercicios de lenguaje no reaccionan muchos de ellos pero en cambio, lo que estamos analizando es si reaccionan al robot real. Y estamos viendo que sí, O sea, todavía los resultados no están, pero estamos viendo que gente que al principio de una sesión no responde y en sesión normal no responde, a mitad de una sesión, por ejemplo, de musicoterapia, se encuentran dando palmas y cantando. Eso está muy bien, eso es un éxito, los terapeutas están muy contentos. Y lo que quería comentar un poco era ah, esta experiencia. Eh, ¿Te he pasado un vídeo? Voy a poner un vídeo de algo que grabé ayer, ¿vale? Eh, primero se ve la foca Paro, que es el robot con el que se contaba anteriormente Lo que pasa es que esta foca está muy limitada, es muy famosa, sale en todos los telediarios Está muy limitada porque hace pocas cosas Gruñe un poco, no, tío, tío. Un poco, no sé qué, pero rápidamente te aburres Y de hecho si, si el enfermo... Eh, está ya en un grado eh, avanzado ni siquiera hace caso ya a esta foca, que tiene que ser algo más activo. De hecho esta foca está muy bien para problemas de autismo pero no problemas de Alzheimer. Entonces ahora se va a ver por partes de la sesión. A ver. Y ahí se ve cómo se prepara la sesión. Necesitamos un ordenador, ese ordenador está conectado al robot, el robot se va encendiendo, como se está encendiendo ahora, este, ahora mismo, a ver si podemos, si hoy quiere funcionar. Y vemos que el robot tiene sonidos, tiene movimientos, ¿vale? y eso estimula bastante. Se mueve, puede dirigir la mirada a los enfermos, parece que no, pero que un robot se mueva, y esto es parte del experimento. El robot hacia las sesiones parado y en el momento en que se empezó a mover, ya captaba más atención. Y de hecho, si, si el robot hace como si le mirara a los ojos, todavía aún más. Entonces eso es lo que están evaluando si, eh, psiconeurólogos, están trabajando apoyándonos en este proyecto, que es realmente ver qué efectos tiene. Esta es una mujer de México que la verdad es que le gusta bastante el robot. Vale, esta es, hay varias sesiones, hay una por ejemplo de lenguaje. En la sesión de lenguaje el robot hace adivinanzas. Que tenemos una herramienta que no sé qué que sirve para, para clavos. Y entonces el robot se acerca a la gente para ver si le contesta y la gente se estimula y contesta. La terapeuta es quien dirige la sesión, o sea, cuando se entiende lo repite ella. Y de hecho tiene un mando de la Wii. Que lo utilizamos para dirigir al robot. La propia terapeuta ya tiene un grado de autonomía. El objetivo final es que la autonomía sea total: que la terapeuta tenga un mando de la Wii para controlar al robot y que luego tenga una PDA en el que va seleccionando qué ejercicio, qué adivinanza, qué es lo que quiere hacer en función del grado de respuesta que tiene. Se me ha levantado. Eh, tenemos también sesiones: tenemos dos de lenguaje, tenemos una de music musicoterapia. En la, que los robot, o sea, en la que el robot comienza a hacer adivinanzas para ver si adivinan una canción. Y cuando la adivinan, empieza a sonar la canción empieza a bailar. Y la gente le estimula mucho, son canciones. Eh, o no sea, sé, allí tienen un CD con Andrés cabelitos, cosas de. Y les, les estimulaba bastante y se les pone. Y, y la verdad es que durante ese rato, pues tienen atención, se pues, activan bastante. Entonces, Luego existe otra de fisioterapia en la que el robot dice mirad cómo lo hago yo, voy a poner los brazos así, da una serie de instrucciones y las personas pues empiezan a hacer unos ejercicios con brazos, piernas, cuello y entonces pues eh, pueden hacer la acción de fisioterapia junto a la fisioterapeuta. Esto no va a sustituir a la terapeuta, lo que va a hacer es ser una herramienta de apoyo. Mientras que en un caso la terapeuta tiene que luchar para que le hagan caso, en este caso la atención está ya, eh, no garantizada, pero está potenciada por esta herramienta. ¿Vale? Bueno, esto ya prácticamente acabado. El robot lo tenemos encendido y a ver si se conecta y podemos hacer una demo en vivo. Una demo vale más, más que 100 vídeos, como se suele decir. Vamos a, vamos a controlar, que se mueve. Stop. ¿Me le da un no Vale. Eh, bueno, voy a poner, por ejemplo, la fisioterapia. Vamos a ver. un montillo cargado, eso es un conjunto de guiones que lleva rol dentro y Porque si no, en el momento en que tenéis que parar con alguien, pues sería un bueno, Entonces está dividido en niveles: 1, 2, 3. ¿Habéis comprendido cómo hay que hacerlo? Sí, sí. <risa> vale, pues, ver, ¿sí que sí? pues ahora empezaría a hacer bien muy. Bien. Ahora <cười> movemos. se para, ellos siguen cantando y el robot luego la continúa la especie de estimulación luego tenemos una del lenguaje, que ya es la última que voy a enseñar hasta que alguien dice carpintero y le da la, la terapeuta carpintero vale. y así tiene pues para media hora de preguntas respuestas, que si días de la semana todo este tipo de... toda esta eh, no lo hemos diseñado nosotros esta sesión, esta sesión está diseñada por personal que trabaja en esto, psico, psicólogos psiconeurólogos y terapeutas ¿Vale? Y luego, esta sesión que habéis visto es para enfermos leves. Hay otra de moderados, que tiene otra de lenguajes, pero los enfermos graves no se les pueden poner sesiones. Que los enfermos graves no reaccionan a las sesiones realmente. Lo que hay que hacer es moverlos, hacer que te miren, y emitir ciertos sonidos para que ellos... Eh, a ver, para que ellos reaccionen. Eh, no lo tengo ahora en la aplicación, pero realmente... Hay una serie de sonidos, perro, gato, elefante, campana, y entonces el robot puede reproducir esos sonidos cuando está cerca del, del paciente para ver si le mira, y eso ya, simplemente con eso ya es un éxito realmente, en la sesión. Vale. Muy bien, pues... de gente, leve, moderado, pero graves distintas sesiones, todas las sesiones se están grabando por 5 o 6 cámaras todas esas imágenes son analizadas luego por psicólogos y todavía no tenemos los resultados pero aparentemente por lo que se va viendo y por los comentarios de ellos, es bastante prometedor este estudio que estamos realizando así que nada, muchas gracias por vuestra atención y si hay alguna pregunta feira, feira. Ah, bueno. ah bueno que feira. Vale, claro, no momento. vale, pues ya hemos visto la, las sesiones con el robotito. Para utilizar este robot hemos dado cursos dentro de la Fundación 100 a los terapeutas para familiarizarles con que utilizarán la herramienta. se si os dado cuenta, como decía Paco, el terapeuta tiene un manual ¿vale? que conecta lo que hace con eso, le ordena al robot que es, continúe o que es, se, se detenga, pues, por el decir. Pero es de forma Esta foto que veis aquí fue... El cursillo que dimos a las terapeutas para, para que aprendieran a utilizar nuestra Y por recapitular un poco las conclusiones de este trabajo, pues, pues básicamente es que los robots son una, los que estamos utilizando, son una herramienta viable para ayudar en la terapia del enfermo de Los resultados hasta ahora eh, son tentativos, o sea, no, hemos, no se ha acabado el estudio completo, pero son positivos. Por ejemplo, mejoran... La, la agresividad reducen la agresividad de estos, de estos pacientes y mejoran la apatía pues en general tienden a ser apáticos pero con este tipo de herramientas se muestran más activos, de hecho no es casualidad que las canciones que, pon, que ponemos en las sesiones son canciones que ellos han escuchado hace muchos años y que entroncan con toda su afectividad entonces es, es a propósito esas canciones lo que queremos es despertar lo pues se si quieres despertar su, su recuerdo y por pues, lo veros, los, pero mejora los síntomas neuropsicológicos. En el fondo es una herramienta más que no trata de sustituir a nada, sino a nadie, sino hacer más efectivo el tratamiento. Entonces, si os habéis dado cuenta en el vídeo, enseguida captura la atención. Entonces, esto es un punto positivo. Y respecto a la, los robots anteriores, la foca paro tiene muchas menos posibilidades de interacción con las personas. Este robot canta, se mueve. Y eso llama la atención de los pacientes, que es de lo que se trata. De en cuanto a líneas de trabajo por las que queremos avanzar, pues el primero es manejar el robot desde las tabletas, o sea, es que para hacer más cómodo el, el manejo desde eh, de los terapeutas de los robots. Y por otro lado queremos aumentar las capacidades autónomas. Por ejemplo, que el robot sea capaz de mirar a una persona y sostenerle la mirada. Y si hay tres personas alrededor, pues el robot mira a uno, a otro y a otro y que sea capaz de seguir a una persona eso aumenta esa autonomía aumenta el potencial terapéutico de, de, de y en eso es en lo que estamos. Ahora ya sí. pues nada, no, no, no. Alguna pregunta o alguna curiosidad que queráis transmitirles bueno pues si no hay ninguna curiosidad bueno pues, ¿Trabajáis siempre eh, en las sesiones? Eh, ¿Actúa, como si dijéramos, siempre solo un robot? Sí. Eh, ¿No han comentado el, el, la otra parte, los neuropsicólogos, el, la posibilidad de, de que haya varios? Por no. Porque como veo que terapeuta sí que hay varios en cada sesión, ¿no? Había más señoritas con bata blanca por allí, aunque solo una tenía el mando. El terapeuta realmente el churay. Ah, ¿sí? La sesión, sí, es el terapeuta que dirige la sesión. Eh, lo que hay es personal de apoyo, pero que es persona que está en la unidad, esto se hace la unidad de de, de la Fundación 100, por si acaso alguna persona se quiere levantar y servicio, o a alguien le, le pasa algo y hay que ayudarle, no sé para la sesión, pero es la gente que está allí normalmente, pero el terapeuta solo ayuda, igual que la de fisioterapia solo hay un fisioterapeuta. Sí. Y lo del segundo robot, eh, no sé en qué medida, eso mejoraría los objetivos de este proyecto realmente. Porque, porque puedan plantear otro tipo de, de actividades en las que participe más de uno, no lo sé. A lo mejor si tienen más robots permite que haya más robots más cerca. De, porque normalmente están en círculo y cuando tú acercas el robot a esa parte del círculo, aquello se enciende, toda la gente de allí se enciende, pero porque... el otro lado se apaga. Entonces estaría bien que estuvieran más... Más atento, que siempre hubiera un robot cerca de ellos. A lo mejor en ese sentido sí. En fin, hoy, dice los sistemas adversarios. una película no no no es que es esto que me está hablando o esto que me está cantando o que se está moviendo eso tiene, tiene una fuerza que no sé si tiene nada pero que yo no lo sé de hecho lo llama del niño ha venido el niño ha llamado gusta más el now que live o lo habéis elegido porque el live ya no está soportado porque este tiene más funcionalidad más ¿Y una prueba, esta prueba que, que os he enseñado y era simplemente para ver si nos rechazaba y luego como ese hardware está obsoleto digamos, y este tiene también, es muy amigable pues enseguida probamos por este, que era el que más cerca nos pillaba de toda la infraestructura nuestra que tenemos de programación entonces por eso elegimos este porque es más vistoso es más grande es más hace, hace poco nos preguntamos en qué éramos pioneros haciendo esto, y somos pioneros en esto porque es un humanoide y no hay nadie haciendo cosas con humanoides o sea, hay robots con ruedas que lo disfrazan como si fuera un espartapata vale. Pero no es un humanoide, no tiene pies, no se parece a ellos, no es un niño. ¿Y, eh, ¿Qué han comentado? Si es que han comentado algo los neuropsicólogos, eh, neuropsicólogos sobre la plataforma. Si les gustaría que fuera más grande, más pequeño, más blandito, más, yo qué sé. No, no se sí. lo cuestionan. ¿Le gusta que sea pequeño? Me gusta, que sea pequeño. Me gusta que sea pequeño porque no les amenaza. O sea, si este robot fuera de un 80, pues diría, uy, que no debe venir el niño que viene el asesino. No, pero es cierto porque nosotros en nuestra civilización occidental estamos acostumbrados a ver los robots como algo amenazante. Todas las películas, cada vez que salen los dibujos y cosas así, es un robot que viene a cargarse a la gente, que viene a dominar el mundo y la gente le tiene miedo si es más grande. En Japón no pasa eso, en Japón se encuentra. Pero realmente, este robot, eh, a la hora de fabricarlo, el fabricante, eh, ha utilizado psicólogos para ver qué colores, qué formas, qué tamaños eran mejores para ellos. O sea, de hecho, la primera parte de, la, de todo este experimento, que me ha comentado José María, era ver si era aceptado por la gente. Yo creo que si ahora mismo cogiéramos, por ejemplo, el siguiente versión, el robot Romeo, ¿cuánto mide Romeo? ¿Un metro y medio? ¿Un metro y medio? 1,60, no pongo mucho más, es 1,60, pero habría que volver otra vez a hacer todas las pruebas Por lo menos la primera de ver si <coughs> por la persona, habría que volver a hacerla. Esto, por ejemplo, también lo hizo Sony, o sea, Onda, cuando diseñó su Lady, no lo puso así, y es justo por eso, por esto. Y nada más tienes otros problemas. Por ejemplo, un robot grande es que ya puede hacer daño. O sea, si le pones, le coges y cierra el brazo, te corta, te corta el dedo. Entonces, tienes unos problemas que con estos robots tan pequeños no tienes, ¿No tienes? ¿No tienes ¿cuál? ¿este? Sí. mira como unos 55 centímetros uno. que son Mi pregunta es, los programas que están que habéis puesto pues, para que veamos el, nada, un ejemplo, ¿hasta qué punto? A ver, la idea es cuál es la eficacia real del, del humano y de, eh, es decir. Si lo que decías, si yo estoy de acuerdo con lo que planteabas, a nivel afectivo, todo lo que tenga que ver, dijéramos, más con la parte más primitiva, más, eh, menos evolucionada, dijéramos, de lo malo es lo que más ellos está eh, presente. ¿no? Entonces, realmente las actividades de memorización, de, de secuencias de movimientos y tal, si realmente es eso la utilidad o lo que. La eficacia de este, de este humanoide se deba, por ejemplo, al mero moverse y luego cuando estamos poniendo música, no la música, sino la, el metal, dijéramos lo que es la melodía, el ritmo, es decir, vamos a barrer todo lo que es cognitivo, dijéramos, porque realmente a ellos no les llega, es como a un bebé le estáis diciendo, hombre, vienes, de lo que lo que estáis contando no se está enterando de nada, eso es otra cosa, entonces la manera de instrumentalizar eso, de evaluar, de, de hacer un, un seguimiento a eso, porque sería, dijéramos, otra manera de interactuar o de sacarle rendimiento a una persona o posibilidades a una persona porque sigue siendo persona a pesar de que sus funciones cognitivas complejas no están. Entonces mi pregunta, me, me llama la atención el, el preguntarme eso, ¿cuál es realmente la eficacia que, que tiene ese humanoide en un enfermo de sangre? Porque está claro que cognitivamente está todo perdido prácticamente. Eh, a justo lo que se está midiendo. ¿Cuál es el impacto de manejar esto eh, con personas reales? Se está midiendo esto. Pues se están haciendo pruebas con un grupo de control, por ejemplo, que no tiene ningún robot. Se están haciendo pruebas con un grupo que tiene un robot estático uh -huh. y se están haciendo pruebas con este robot que ya tiene movimiento y este tipo de cosas. Pero pues justo es lo que se está llevando a cabo. Entonces, los números de verdad saldrán pues, dentro de unos meses cuando ya tengamos un estudio sobre datos que eran, pues, mira, el impacto es mayor. No sabemos por qué o menor. O entonces, las sensaciones hasta ahora son muy buenas. Y tampoco os voy decirte muy bien por qué. Un fenómeno que sí hemos visto, que es el que mencionaba Paco, es que captura la atención. Entonces, eso por ejemplo, no lo tiene otro pues, tipo de herramientas ¿Lo tiene una persona sola? Pues también lo tiene. Si tú tienes un terapeuta normal que hace todos estos ejercicios, a, la, a los pacientes también lo tiene bien. Pero bueno, esto es una posibilidad más que se está probando. En cuanto a lo de la parte cognitiva y demás, todo eso forma parte ya del contenido concreto de las sesiones, en el fondo robot no es más que un vehículo para canalizar eso y un vehículo que cuenta con una cosa buena, es que captura la atención. Solo eso en los pacientes ya es un mérito enorme porque son mapáticos en general, entonces no son sensibles a nada, te pones a cantar al lado y te mira, pues resulta que le pones un chisme de estos y una miradita le echa igual hasta se anima, yo creo que molesta y se pone a cantar. Entonces, digamos que la parte cognitiva va en el contenido de las sesiones, en qué canciones concretas hay, qué ejercicios matemáticos o de recordar los días de la semana, todo eso está ahí, qué ejercicios. Esto simplemente es un vehículo. Pues en cuanto al a, a impacto concreto, pues lo veremos con los resultados, pero las pruebas hasta ahora y las sensaciones que tenemos de hablar con lo, el personal clínico es pues que son muy positivas. No obstante, la, la experiencia en el campo es que o por cobrar mayor sana. Eh, cuando planteas un programa de estimulación eh, que lo que está implicando es movimiento frente a cuando es lápiz y papel, dijéramos que tienen que hacer una tarea, el cómo se enfrenta a ¿no? una tarea de lápiz y papel siempre es con ansiedad, con temor a equivocarse y a fallar. Y sin embargo, cuando diseñas una actividad donde fundamentas el movimiento, no solamente equivocarse eh, no es negativo, sino que es divertido y da lugar a que todos se ríen, y salen de una, dijéramos, con más ganas de volver, o sea, que dijéramos con población que si a lo mejor es interesante valorar que si un humanoide, ¿no? es un estudio más, ¿no? un grupo más comparativo, ¿a qué puede estar debido a esto? Que en el momento que hay movimiento, que provocas movimiento e imitación en, en, nuestra, en un grupo, pues la atención la es... Sí, la interacción, la interacción con ellos es natural, o sea, las personas están hablando. No tienen que escribir nada, entonces les suena como, o sea, les sale más natural, más fluido. Y eso solo ya mejora y hace que esta herramienta supongo, un aporte frente a otro tipo de estimulaciones, como la que mencionaba con de audio vídeo o la que me dices tú de rellenar algún texto. Pero donde hemos visto más mejor han sido los pacientes leves, pacientes más severos que muy Bueno, hubo uno grave, una sesión de grave que dije, hostia, este hombre se mueve. Fijo con esto. Sí, es como estar en el desierto y ver una flor. ¿Sí? Eh, en realidad o sea, es muy difícil con los pacientes, es que son casi vegetales. Entonces, la eh, nada que hemos visto algún caso, como el que mencionas, dices, uff, esto está muy bien. Muy bien, pues muchas gracias. Ah, por ahí, Fíjate que las sesiones son dos sesiones por semana. Me refiero a largo plazo, no a corto plazo. Cuando se acabe la novedad. Es que hay es que sufecan por la FMI nunca se acaba la novedad. ¿Para ellos siempre ¿sí es algo nuevo? Sí. Yo ayer fui y estuve con la señora hasta mexicana, he visto las sesiones con él y lo había visto por primera vez. Y era leve Las pruebas del tratamiento que hemos hecho son de tres meses. Entonces, tres meses a dos sesiones por semana. ¿Y el resultado siempre es constante mm, Yo ahí no sé más detalles. Mm, eso no sé si han visto algún tipo de fatiga o algo así. No sé. Siempre les estimula y nunca se cansan Y las preguntas siempre son las mismas. Sí, más o menos a veces dice: ¿Va a venir Paquito? Lo no, decía es que como, como la foca: al final se cansan ¿no? A lo mejor el humanoide persiste más tiempo, pero un... la, la, la foca, De la foca se casan a corto plazo. O sea, tú le pones la foca encima a una persona que tiene Alzheimer y hace. ¡Ah! Y cuentas hasta 10 y a los 10 segundos ya se ha olvidado de que está ahí. Porque no les, no les hace. Es que encima. el potencial de interacción de la foca es muy reducido. Está lo de las caricias, tal, se conmueve un poco. Pero nada que ver con las posibilidades de interacción que tienen estos este grupos. Porque esto canta, baila, te mira es mucho más rico que el otro robot que es más limitado. Entonces eso hace que se fatigan, luego no, no ha sido en estos tres meses. ¿Alguna cosa más? más? Pues muchas gracias por, por su asistencia. Quiero también dar las gracias sobre todo a, a todos los becarios que han colaborado y a todos los ponentes que están colaborando en la cátedra por, por hacernos las demos, por atreverse a traer aquí Aquellas cosas que están desarrollando, que siempre es complicado que la gente se atreva a traer sus cosas. La gente tiene tendencia a poner una transparencia y contarlo, pero a través de traer los cacharros y que la gente los pueda tocar, era para mí uno de los objetivos de la jornada. Desde el principio os dije que era el objetivo de la jornada era divulgativo, era que, que permitiéramos a la sociedad o que permitiéramos a la sociedad ver en qué tipos de cosas están trabajando los grupos de, de investigación de la universidad y que se pueda tocar. Aunque, como decía, la, la Cátedra Nación Julio es una, es una iniciativa todavía muy joven, pero que empiecen a verse qué resultados tiene, tiene ¿no? esa Cátedra. Muchas gracias, repito, a, a los becarios que han colaborado, a los ponentes y, por supuesto, a los asistentes por, por la atención. Muchas gracias.